Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, continuamos con estos vídeos y en este caso estudiamos la clasificación de los tejidos epiteliales, ¿vale? Bueno, antes de nada comentaros que eh, nos vamos a encontrar con dos subtipos de tejidos epiteliales, ¿vale? El que es el tejido epitelial de cobertura y revestimiento y también el tejido epitelial que va a ser glandular. En estos momentos lo que vamos a estudiar será la clasificación del tejido epitelial de cobertura y de revestimiento. ¿vale? Y en el siguiente vídeo pues, nos adentraremos en el estudio del tejido epitelial glandular. ¿vale? Entonces, bueno, una vez aclarado esto, deciros que nosotros vamos a poder eh, clasificar los tejidos epiteliales según eh, la forma de las células y también bueno, en, en función del número de capas que vaya a presentar ese tejido, ¿vale? Y para comenzar rápidamente, aquí escribo forma vale y bueno, pues deciros que me puedo encontrar con una célula tal que así, alargada vale me voy a poder encontrar células que tienen así esta forma de cubo y células que pueden tener esta forma así, rectangular ¿vale? ¿Cómo las vamos a llamar? Bueno, las primeras que son aplanadas yo las voy a denominar escamosas. Las segundas van a ser cúbicas. Y, pues, las terceras, estas pueden ser cilíndricas. Bien. Pasamos entonces a ver la clasificación de los tejidos epiteliales ¿vale? en función del número de capas. Y... Si lo que tengo es una única capa, ¿vale? yo hablaré de tejido epitelial simple. ¿Vale? Y este tejido epitelial simple puede estar conformado por células escamosas, por, o bien células cúbicas o bien células cilíndricas. ¿vale? Bueno, pues en este caso, bueno, pues voy a poner células escamosas, ¿vale? Pero que puede ser pues, cúbicas o cilíndricas y también podemos encontrarnos ¿vale? con un tejido epitelial que tenga más de una capa y entonces le vamos a denominar estratificado y bueno pues también pueden encontrar, nos podemos encontrar células eh, cúbicas cilíndricas y escamosas ¿vale? entonces bueno pues en este tipo de tejidos epiteliales eh, la, las células apicales suelen ser todas escamosas suelen ser células que están aplanadas, ¿vale? Y a medida que vamos, pues a ver, profundizándonos, fijaros aquí tenemos esta es la segunda capa, ¿no? pues suelen ser más grandes y luego bueno pues van a ser cúbicas. Perfecto. No me quiero liar mucho más dibujando aquí cuadraditos. ¿Vale? Bien. Venga, entonces, antes de continuar, eh, si esto, si esto, eh, esta parte de aquí es el lumen, ¿vale? o el espacio, en el caso de la piel, ¿vale? ¿qué estructura voy a encontrar ni qué me va a sostener? todas estas células? Bien, ya lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Bueno, pues es la membrana basal, ¿vale? Aquí tenemos membrana basal y membrana basal. Bien. Seguimos con la clasificación y vamos a pasar entonces ahora a ver eh, lo que es eh, pues el tejido epitelial transicional, ¿vale? Tejido epitelial, tenemos aquí. Aquí está. Bien, pues este tejido epitelial transicional, ¿vale? Eh, ¿Por qué se caracteriza? Bueno, pues se va a caracterizar porque eh, yo voy a encontrarme que en estado eh, relajado eh, este epitelio va a aparecer, pues, eh, va a tener una forma determinada. O sea, vamos a encontrar unas células que tienen una forma determinada. Puede ser un epitelio estratificado cúbico. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar? Que cuando eh, el tejido se va a encontrar que se estira, ¿vale? la forma de las células va a cambiar. O sea que en un tejido epitelial transicional, las células tienen capacidad para cambiar su forma. ¿vale? ¿Esto dónde va a ocurrir? Pues ocurre en la vejiga de la orina. Vamos con un dibujo a explicar un poco mejor esto. ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaros, yo tengo aquí un epitelio ¿vale? Estratificado cúbico, en el cual las células apicales ¿vale? van a tener esta característica. Son redondas y grandes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues recordad que en la base está la membrana basal, ¿vale?, y yo tengo el lumen aquí. ¿Qué va a pasar? Que la vejiga de la orina, si está vacía, bueno, pues esto sería el aspecto que puede tener. En el caso de que la vejiga de la orina se llene, bueno, pues a medida que el tejido epitelial se distiende, se estira, ¿vale?, pues las células van a cambiar de forma, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que pasan a tener, pues, eh, un aspecto, pues, escamoso, ¿vale? Entonces van a perder su forma... Y para poder tener mayor capacidad, pues, tenemos así, las células pues, van cambiando su forma. ¿vale? Y entonces, bueno, pues ya pasamos a hablar de epitelio escamoso estratificado. Vale, así está. Bien, dibujamos. ¿Vale? La membrana basal, ¿vale? Y pues de aquí tengo la parte apical, lo que va a ser el lumen. Bien. Bueno, pues nos queda todavía por ver otro tipo de, de tipo de tejido epitelial, ¿vale? Que es el que denominamos nosotros pseudo estratificado. Vale pseudoestratificado. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Si nos quedamos o si nos fijamos en este término pseudo quiere decir falso. Por tanto, va a ser un falso estratificado. Quedaros con esto. ¿Vale? Entonces... Este tipo eh, de tejidos epiteliales pseudoestratificado, aparentemente, cuando vemos en el microscopio, aparece, eh, parece que tiene, pues, eh, multitud de capas de células, pero es mentira. Lo único que va a poseer es un único epitelio simple, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, como los núcleos de estas células están a distintos niveles, nos da la sensación de que tienen distintas capas. Además, estos epitelios, el pseudoestratificado, va a tener una característica, y es que pueden presentar cilios... O bien, lo que pueden hacer es secretar moco. Voy a dibujaros un epitelio pseudoestratificado para que lo tengáis mejor en la mente. O lo que tengáis mejor, ¿vale? Fijaros. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? Esto sería un tejido, un epitelio estratificado. Simplemente hay una única capa de células, ¿vale? Y esta, estaría todo apoyado ¿donde? en su membrana basal. Y aquí tendríamos el lumen. ¿vale? Alguno de estos tejidos, en el caso de que fuese eh, un tejido epitelial eh, perteneciente al tubo digestivo, ¿vale?, Digo, el aparato respiratorio me puede presentar cilios en la parte apical de las células. ¿Vale? De acuerdo, la función, por tanto, en este caso sería la de captar y retener las partículas que entran por la vía respiratoria. La respiración. Si en el tubo digestivo, bueno, pues este tipo de células lo que podrían es desempeñar funciones de secreción. ¿vale? Estarían secretándonos, pues eh, moco, por ejemplo. Bien, eh, para terminar, eh, pues vamos a ver las funciones que van a desempeñar, ¿vale? En el caso de que tengamos nosotros eh, células escamosas, bueno, pues estas van a desempeñar por lo general funciones de difusión, ¿vale? De entrada y salida de eh, pues, sustancias, ¿vale? En el caso de que tengamos una célula cúbica o cilíndrica, ¿vale? Pues están, suelen estar involucradas en la secreción de sustancias, ya sea sudor, ¿vale? o, eh, otro tipo de sustancias. Las cilíndricas a mayores ¿vale? pueden estar, eh, realizar funciones de absorción. En el caso del epitelio simple, bueno, pues igual que las células escamosas, nos vamos a encontrar siempre con funciones de difusión, ¿vale? Mientras que en el caso de que tengamos, eh, pues, un epitelio estratificado, bueno, pues, eh, se dan siempre en aquellos tejido, bueno, aquellas zonas donde su función prioritaria es la protección, ¿vale? Pues nada más, hasta aquí la clasificación del tejido epitelial de cobertura y revestimiento. Pasamos entonces de lleno a estudiar lo que son tejidos epiteliales glandulares. Hasta ahora...